Bienvenidos, mortales del siglo XXI. Soy el espíritu de este podcast. César III me llaman desde hace muchos, muchos años. Ustedes están aquí para escuchar los increíbles misterios y modelo que encierra este programa. Conocerán al profe y Station, especímenes humanos que años atrás cayeron en esta capital. Nunca más fueron encontrados. El Profe y llegaron a esta capital donde se encontraron como un refugio de una extraña generación de sirios. Ellos fueron embrujados por un hechizo cine Escuchen. Buena, ¡Tiene según usted profesor. profe! <ríe> Pero, <mira. ríe> Había una vez, una cabra chica que llega y le dice ¡Mamá, mamá! ¿Cómo se me ve el vestido? Ay, mijita, así se le ve tan lindo Ya, pero mamá, en serio, en serio, en serio Dime, ¿cómo se me ve el vestido? Mijita, te queda bien, te queda lindo, hermoso el vestido Ya, pero no me mintáis, en serio Ya, pues dime cómo se me ve el vestido Te dicen que se ve bien Ya, córtala Ya, pero no me estés mintiendo, en serio Ya, chiquilla mierda, si ¿sí no se te ve la silla rueda ya. ya Vos te diabólico, profe <risa> Oiga, pues yo le voy a hacer una adivinanza Ahora me toca a mí Yeah. ¿Cómo mete usted 10.000 judíos en no una fiesta cierto? Ah, mierda, chucha. Oh, nos pusimos bravos. Sí. 10.000. ¿Eh? No sé, weón. En el cenicero, pues, profe. Ya, uno de ustedes y tires uno de ustedes. <risa> Uy, se guiaron a Murdos por la pizza, weón. O sea, claro, por el chiste de la pizza. Sí. <risa> <risa> Ay, eh. Nada que ver, weón, nada que ver. Te voy, a, te voy a acusar con Gustavo Gatica, weón. Ah, sí. Oiga, oiga, creo que está contento porque sacaron la estatua de Aquedano. Sí, pues no lo podía ni ver ¿no? sí. al <risa> weón. Yeah, yo lo, sí. lo voy a tirar el último. Eh, ¿Usted sabe por qué en Venezuela no pueden ver los Simpsons? En, en Venezuela no, ¿por qué? Eh, porque lo dan a la hora del almuerzo. Oh. Oh. <risa> <risas> e parte Cuba, <4. risas> torna Oye, eh, nos estamos yendo al chancho, profe. Bienvenidos a esta segunda temporada de Capital de los Simios, muchachos. Bienvenido, profe. <risa> ¡Au! Volvemos revitalizados. ¿Segunda? Sí, vuelvo totalmente renovado. Fino, culto y educado. ¿Y qué más decía la...? Y agradecido de haber... Eh... No, me acuerdo, pero al final decía... Váyanse a la chucha todos los hueones. <risa> Exacto, y enchufa. <risa> y, enchufa <risa> y enchufa. Enchufa. Enchufa, enchufa. Weina, botones dónde cómo estás? Bien, pues profe, ¿y usted cómo está? ¿Cómo lo pasó? ¿Descansó en uh, estas vacaciones? Sí, vierais cómo descansó mi hígado. ¿Ah, sí? Sí, hígado. ¿Se portó bien? Ahí, se portó bien el hígado. Uf, le di como caja al pobre. ¿Al ah, son... <risa> Sí, ah, hígado, por eso, que el hígado se portó bien, estuvo a la altura de estuvo a la de de circunstancia. Oye, Efectivamente. Pa, pa, ¿en qué, qué la anduvo de vacaciones? ¿Para dónde fue a vacacionar? Mira, me fui para... And anduve en varias partes. ¿Ya? Primero anduve en todo el litoral central, anduve en misas clandestinas... Ah, ya. Fue ahí a Cachao, a todas esas partes, claro. ahí donde hacían eventos sociales masivos. Claro, fui donde estuve, donde filmaron zorrones que hablan, así que me sentí también ahí importante y todo eso. Ah, qué bueno. Y, y después me fui para el sur, porque me invitaron para allá... Sí. Un amigo que tengo, que, que, que ¿Ya? tiene unos animales, que vive en Leu. Ya. Ahí me, me invitó. El único ¿Ya? problema, sí, es que el pueblo me dejó tirado... Porque que quería ir a verse el tarot, así que... ¡Sucha! <risa> Había hartos clubitos blancos sí? y no sé por qué, bueno. <risa> <risa> Oiga, yo mejor le voy a contar dónde anduve. Claro, dónde acaso? fue usted <risa> <el teacher? risa> Yo, bueno, anduve también... Eh, eh, anduve recorriendo todo Chile. De, por ejemplo... Para el norte conocí hasta Colina y para el sur hasta San Joaquín. <risa> <risa> Así que me pegué un tour más o menos. Pero también anduve por eh, Panguipulli por esos lados, pero estaba fome. ¿Sabes que estaba fome? No había mucha gente en la ¿Sí, calle, ¿sí? mucho comercio. En Malabarista no había ninguno. ¿No? No. Oye. Y había un hueón. Un, un, un policía que era como jefe Gorgori y me empezó a huear y al final ya me fui. <risa> y no estaba muy entretenido allá. Así que después nos fuimos para alinar y no, y ahí ya la pasamos espectacular. Ah, ya, ahí sí, pues otra cosa y. Mira, así que Panquipuye se quedó sin, sin su fiesta. sí sin... pues sí, pues sí, no, no, no hay entretención. Pues, así que los que no han salido de vacaciones, la verdad es que no les recomiendo mucho ir para allá. Oiga, profe. Chuta. Pero. Oye, pero espera, ¿hmm? ¿y la y la muchacha? ¿Ah? Porque eh, tengo entendido que eh, si tú eres mujer y quieres que, que alguien te toque el corazón y otra cosa, eh, tendrías que haber ido a Panquipuyo. Ah, sí, obviamente. Sí, pero no parece que ya no haya. No, ya no. Ya... No, definitivamente no. <risa> <risa> Usted es diabólico. Sí, sí profe. <risa> Ambos, <dos? risa> Oiga, pero poniéndonos un poquito más serio en el contexto. Eh, le fue bien en las vacaciones, eh, descansó, vuelve revitalizado con las pilas eh, renovadas. Sí, mira, apartamos la base que no tenía mucho que descansar porque el año pasado casi no trabajé, así que... Bueno, sí, pues <risa> <risa> todavía no encuentro la por la misma. <risa> todavía o sea, andamos por la misma este año, así que a, a todas las muchachadas que nos pueda escuchar no estudien pedagogía. No. Le traído una, una piedra y salen profes, profe, sobre todo de historia. A, Uy, la cago. a esta altura profe, usted ya no encuentra pega para no perder la antigüedad. Claro, ya tengo antigüedad, ya tengo hasta el seguro 63. Claro. Con... <risa> <Claro. risa> Estudian algo que les deje plata. Sí, pues, por supuesto. Sean políticos. Sean políticos, efectivamente, sí. sí pues, Oye, la política? ¿Eh? Eh, ¿Aprobaron que podemos votar en dos días? Sí. ¿La mía cagadita que va a quedar? Yo creo que eso costó, se va a prestar para fraude, sí, pero, pero brutal. ¿Pero cómo ¿Cómo, ¿Cómo irán a dividir la votación? Porque entiendo que hay una manga de, de postulantes a constituyente, alcalde, concejal, cobre, gobernador y cuánta lecera no, no, nos van a meter ese fin de semana. Yo entiendo que saber se va a hacer el sábado domingo, entonces, seguido. Claro. ¿Sí? Dos días seguidos, sí, Pobre, dos días seguidos. Eh, eh, pobres vocales de mesa. Puta Desde quienes mandamos todo el apoyo a quienes salgan vocales de mesa. Sí, todo el apoyo moral claro para todas esas personas que lo van a pasar mal. ¿ver? Sí, pues, lo van a pasar mal. Porque imagínate, supuestamente esto se va a tirar en dos días para que la gente alcance a votar, no haga aglomeraciones, porque son cinco urnas. El drama está en que con esas cinco urnas. ¿Mm? la gente si con tres urnas ya se demorará caleta en votar, imagínate con cinco ¿pero son cinco urnas diarias? o sea, ¿serían 10 votaciones en total? no, no, son cinco urnas en total lo que pasa es que lo, lo van a tirar en dos días para que la gente pueda ir a votar pero como estamos en Chile, ¡tarán! van a ir a votar todo el día domingo a última hora y ¡ah, pero lleno ¡y las mea fila! profe, para pa, pa entender un poco el, el tema ¿no se dividieron las votaciones? por dar un ejemplo, no sé, sábado se vota alcalde, concejales Domingo se vota constituyente, o sea El sábado se puede ir a votar todo lo mismo sí. y el domingo igual. Exacto. ¿Y para qué mierda hicieron eso? Para que la gente alcance a ir a votar, supuestamente, porque como van a ver las filas tan largas, la gente pueda ir el día sábado pero o el sí. domingo para que no se llene. Yo tenía entendido que la idea era no confundirse con la tremenda papeleta que uno iba a tener que hacer. Si pues. sí, uno se va a confundir igual, porque los votos son de distintos colores. Sí, pues, pero es bien diferente ir a votar cualquiera de los dos días por 10 veones eh, distintos, o 20 o 30, no sé, que aparecen en la papeleta, a no sé, pues, ir el día sábado a votar por todos los municipales, por ejemplo y el día domingo ir a votar por los constituyentes es que eso significaría que tenéis que, que ir a votar dos veces, ir a votar dos días y la idea no es esa, la idea es que la gente vaya y de una haga toda la cuestión, pero que lo haga el sábado o el domingo, ¿cachai? Entonces... Ah, ya. eso es lo que yo entendía que uno iba, claro. iba a ir a votar dos días Obligatoriamente No, no, puede ir a votar un día Ahora, lo que hubiera sido ideal Para ordenar la cuestión es que por ejemplo De la A a la L votan el sábado Y de la M a la Z votan el domingo, por ponerte un ejemplo sí, po. Pero no, pero buenos no los No les cruje, pues sí <risa> y, y la cuestión ya fue promulgada hoy día Así que... Sí, pues, y estamos a mitad de mes Y ya se vienen pronto las, las votaciones Y no conocemos a los candidatos eh, Y si los conocemos, nos conocemos Ahí nomás. Yo conozco a una Yo conozco ¿Ah, sí? a una, ¿A yo conozco a una, yo conozco a una. Lero, lero, lero, lero. ¿A cuál, no se fue? Yo, ni nada, vas, Ah, la hija de de caso. Ah, estamos salvados. No tengo idea por qué partido va. No? No por tengo idea, pero. Partido en la punta, ¿no? Claro, partido por la mitad. <ríe> Algo así. <ríe> Pero es la única que conozco, no tengo idea quiénes son, quiénes el resto. Van como 20 listas, weón. Creo que el weón de Naranjo también iba. ¿El René Naranjo o el weón que se viste Naranjo? Es eh, eh, las dos cosas. <risa> <risa> sí, el mismo weón bueno, al final. Claro, eso va o sea, por constituyentes. Pero la verdad es que, por ejemplo, en mi comuna no tengo idea quién va de concejal, al alcalde. Eh, no sé si también voy a tener que votar por gobernador, por emperador, por. Eh, dueño de la galaxia, no tengo idea. Em, emperador, hay uno solo y es God Emperor. ¿Ah, sí? <ríe> sí con su, uno solo? Con su sí. rayo derechizador claro <risa> <risa> se, se ha extrañado que, que no, no se ha nombrado últimamente no, no. es que todavía no, pero, es su, no es su momento mira cachaste que hicieron las proyecciones para, la, para los constituyentes ¿Mm? y se calcula así porque como va todo el voto muy disperso se calcula que la, la derecha tradicional va a sacar como el 30 por, el 30 y 32% de los votos pero el 42% de los escaños o 43 anda tenía razón o sea, está... el visionario Pepe Out. Claro, prácticamente hasta la elección gana, güey. <risa> Chucha, güey. Va a volver a punto cero, profe. Bueno, es que sabes que yo no lo encuentro tan lindo, no lo encuentro tan hermoso. Mira, ¿sabes tú a todos los comunistas llamando a otras por el rechazo? <risa> <risa> <risa> es que, es que, mire. Si no se cambia la constitución como tal, y bueno, no es tampoco darle el gusto ni a un lado ni al otro, ¿che? es que se haga una buena bien Pero si se hace muy polarizado, vamos a volver a cero y en algunos años más Si es que, digamos, queda la constitución actual o queda muy parecida a la actual, va, va a haber un nuevo estallido, por decirlo así pero es que ya no van a tener ninguna excusa, ya ya no la, hacer la constitución usted, no, de Pinochet. No, usted cree que hay excusa siempre para el vandalismo? Bueno, no hay ninguna excusa. Es porque sí, no. verdad. Si no, pregúntale al, al, al general Baquedano. o oh. oh. <risas> que le cortara la batida al caballo. Sí, tenemos que tocar ese tema, pero yo creo que lo podríamos tocar en el segundo lo que sé sí, que... Sí, pues, profe, un... oiga, nos desviamos un poquito, empezamos a hablar o de la, sí, eh, elecciones y todo eso, bueno, lo que se viene. Pero también tenemos que hablar un poquito de la segunda temporada de La, de la Capital. En donde, ¡Wii! bueno, en este programa venimos eh, sin pauta Como primer programa, vamos a estar ahí conversando, teniendo la talla eh, Tenemos hartas ideas nuevas, tenemos hartas secciones también que van a van a venir Y, y nada, pues, eh, esperar que a la gente le guste esta segunda temporada Esperar que nos sigan, que, que ahí vamos a estar también poniéndole bueno eh, En lo que es eh, las redes sociales y también... Eh, con Paco en punto efectivamente cabros, por cada like que den, vamos a liberar a un preso político, vamos <risa> usted sigue tan diabólico, profe, no se le pasó en las vacaciones ¿eh? oiga, pero el que siempre, siempre ha estado ahí, ahí viene que tenemos te... Don Ronaldino Don Rolandino, que sigue con nosotros la segunda temporada con su, nueva, con su nueva forma de ver televisión más de 7, le el nombre Exactamente, oiga, vamos a vamos a, a demandar, vamos a demandar. Yo sí. voy a apoyar sí. a Rolandino ahí.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 Xbox, PS4, y próximamente PS5, Xbox X También. Series, Nintendo Switch y toda la en la cafetera, en el hervidor, en todas partes. La, ver en la lavadora, boca. la secadora. Sí. <risa> Todo. ¿Cómo se llama esto redondito, esta aspiradora? Ah, la aspiradora inteligente <risa> La aspiradora inteligente también, también. La voy colocar <risa> Claro, soliciten su demostración gratis de 3 horas y Si mencionan a Capital de los Simos Tendrán un descuento al contratar el servicio Suculento Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino El más 569 78 Más 569 78 Rolandino y PTD La Nueva forma de ver televisión. Bravo, grande Roland. Grande Roland. Grande. Sí, pues. Y también el, este día lunes, usted nos va a poder escuchar a las 10 de la noche, yo creo que lo está escuchando ya por .fm.cl Y si no lo escucha por ahí el día lunes, el día domingo puede escuchar la repetición también. También, por supuesto. ¿Qué, qué mejor? ¿Qué mejor? Sí, además, vamos a estar ahí bombardeándolo, bombardeándolo. Sí, vamos a estar tirando cápsulas, vamos a sacar como los mejores momentos. Cabros, vinimos renovados con buena idea. Ahora, si alguien tiene más ideas también, estamos abiertos a quien a que nos puedan indicar. Escriban, capitaldelosimios.com Ahí puede encontrarnos. Nos puede encontrar también en Facebook. Nos pueden encontrar en Instagram. Nos pueden encontrar en YouTube, obviamente. Ahí estamos con Capital de los Simios con K. Ahí, Capital de los Simios. Das Capital, ¿cómo dice usted? Das Capital. <risa> Así que estamos con todos, pues, muchachos. Sí, pues. Y bueno, entrando en el contexto que había mostrado en la conversación eh, primera, ¿cómo le fue las vacaciones? Usted todavía no dice, pues, profe. Ah, mira. La verdad, la verdad, la verdad. Estuve uno, un, una semanita en el Valle Lelki. Está ¿Mm? lindo para allá, loco. Pero Paiguano, pueblo de mierda, güey. Y la gente que está en Paiguano, que, que lo lamento, pero no tienen un puto bar. Paiguano, ¿sabes qué? Ese pueblo me suena como al... ¿Cómo decir, a, a, a este comediante, el que salía del Morandé. <risa> al Paico al, Ande <risa> Me fui al Paico. una cosa así. ¿Existe Paiguano? ¿Existe Paiguano y una municipalidad? Sí. De esa municipalidad depende Piscoelqui. Eh, Orcón, ¿Eh? Alcohuas, eh, Monte, eh, Monte Grande, sí, tiene harto. Cochiguaz también depende de ahí de. ¿A Cochihuac. De, de, de Paiwano, que es claro, son las localidades que están por ahí cerquita Pero yo pensé, dije, mira, como, como es municipalidad, como es el pueblo grande, por así decirlo, ¿Mm? ¿va a tener algún barcito, algún restaurante? La verdad es que no. Nada. Pueblo, pueblo mierda, weón. Bueno. <risa> Con suerte había una botillería, no, igual que está igual que Hierco tirándole palos a una región ahí en específico. Pero mira, que por lo menos tiene. tenía varios bares, el drama en Piscolki es que estaba todo ocupado. Porque, ¿Sí? sí, el Rancho Rodríguez, por ejemplo, que es muy característico de allá, estaba cerrado y lo cerraron porque los locos ahí no respetaban la cuarentena, no respetan la distancia social, no se respetaba ninguna cuestión. Si sí, el Rancho Rodríguez es para poder ir a carreter. El drama es que el Rancho Rodríguez eh, asumía a más de mil personas los fines de semana. Entonces, imagínate todo eso, toda esa gente que, que iba para allá. De hecho, nosotros íbamos también a carretera al, al rancho. O al rancio, como le dicen el rancio Rodríguez. Eh, se quedaron en lugar de en, mambo. Su, en su apogeo tenía más de mil personas ahí. Sí, po. Imagínate, a siete lupitas, oh, ocho lucas en la entrada. Era como un gusto pobre. Pobre. Sí, sí. sí pero o sabes que era. Igual, eh, vale, es bacán para que estamos con cuestiones. El, el, el camping como tal es muy bacán. Tiene una piscina genial. Podéis ver. Ay, ay, ay. La vista que tenía esa cuestión era genial. Unos culitos hermosos, perdón, unos cerros ahí. <ríe> <risa> que profe. Había buena vista bueno. pero andar mirando a los amigos no se vale, profe claro, terrible funaki ¿cómo oye? <risa> sí. oye, pero ¿cómo, Entonces... ¿cómo le fue con esta cuestión también de las restricciones porque pues, eh, en estas vacaciones fueron especiales, pues salimos con restricciones mm. hubo que pedir permiso los permisos no uno no sabía si servían o no servían si expiraban o no expiraban claro, o sea eh, como partí en avión, por ejemplo, el Valle del Elqui eh, había gente que estaba en el aeropuerto Revisando que uno tuviera el pasaporte sanitario Y el permiso de vacaciones la, Las dos cosas ma, sí, pues, Más allá de eso no, no hubo problema A un amigo nomás que en la Serena un, un rati le empezó a hacer preguntas De más así como ¿Y dónde vivís tú? ¿Y cómo sabí, cómo sé yo que tú vivías ahí? Y así como ¡Uy, oh, ay, <risa> ay, <risa> Bueno, ahora te... con la inclusión No me, no me extraña que había un rati medio, medio rarito adentro <risa> ¿Te, ¿Te quieren hacer tira? Bueno? <risa> claro <risa> Ay, venga a estudiar conmigo, a hacerlo tira. Claro. Pero Así aparte que, eso no de eso tuvo más inconveniente. Eh, no, no, por lo menos no. ¿Sí? Porque, eh, como digo, al final, al final empezaron ya todas las comunas en cuarentena y después no se podía viajar a ninguna parte. Sí, de hecho, ya prácticamente no se puede ir a ningún lado. O sea, el, el que pidió las vacaciones en marzo, cagó. Ah, sí, de veras, pues si este, este sí. permiso creo que está disponible hasta el 31 de marzo. Claro, pero igual... Fuiste bueno, sí, porque están todos en cuarentena. Y tú no puedes ir a una comuna que está en cuarentena por mucho permiso que tengáis. Claro, fuiste bueno, ¿no? O, o, o salir de una comuna en cuarentena, ¿cachai? Claro. Que es o que esté en fase 2. El fin de semana a viajar es casi imposible. Oiga, y pero para allá usted se fue a levantar carpa, o ¿no? Obviamente, sí. ¿Sí? Siempre hay uno, palabra voy a ¿Palabra, voy a Palabra <risas> y Claro, levantando carpa ahí. Sí. Estúpido, piola, sé que es pero, estuvo bien carreteado, estuvo bien relajado A pesar de todas las restricciones estuvo bueno Sí, sí, pero mira, y, y, igual es penca tener que ir no sé, a un bar Y que a las nueve 9, 9 y media de la noche irse para la casa porque está todo cerrado pues. Sí, po, lamentablemente todavía no volvemos a la normalidad Pero... Bueno, esperemos Tampoco. que pase el tiempo, este año, por lo menos, y ya que volvamos a hacer la vida de antes, se echa de menos, profe, la verdad es que se sí. echa de menos, salir de sí. en estas vacaciones fue un poquito raro en temas de restricción, en temas de permiso, estar con tanto documentos, estar con tanto taco por, por el tema de los mismos eh, cierres que habían también, sanitario, fue, fue como raro, la verdad. Y el problema es que no han parado lo, los contagios O sea, todavía tenemos más de 5.000 contagios Sí, pues. Diario uh -huh. Entonces, como que nos sirvió de mucho la estrategia Hay otros que dicen que sí Que la, la estrategia sirvió tanto Que eh, tuvimos apenas ahora 5.000 contagios Que si no estaríamos sobrepasados Y toda la cuestión La cepa brasileña y... Oiga, sí, de verdad ha, ha, Han habido varias eh, informaciones de variantes de cepa Aquí está la cepa brasileña La cepa inglesa La cepa africana Y que... Sí, mientras no me toquen el caberno subiño, o el menlot yo me quedo feliz bueno. <laughs> <laughs> <risa> no, esa se cepa no me las toca nadie pues. No, que no las toque O pues pues. el cartoné El cartoné aquí Si no me lo tocan Estamos todos bien Claro Pero bueno, tenés, está la pura cagada En el sentido de que eh, La gente tuya no sabía de, de cuál se está Contagiando Y están con la vacunación Y puta y Una cuestión buena que, que hay que agradecer a este gobierno Una de las pocas cosas buenas que ha hecho Es que ha sido muy ordenado El tema de la vacunación Y no importa el color político De los municipios Se entregaron vacunas para todos Y eso es bueno Eso es bastante bueno Ahora esperar que nos toque que las vacunas nosotros, ¿no? Sí, pues. Hoy que vio que el viejo chico se, se paró en el hacha. ¿Cuál? El, el ministro París le paró los carros. ¿Ah, sí? El equipo le paró los carros a unos eh, especialistas y unos expertos que habían escrito en por ahí por diciembre que no dio nombre, pero decían los expertos estos que era imposible, pero ya a rajatabla, que hubieran más de un millón de vacunados eh, hasta fines de marzo o abril. Era prácticamente imposible. Y yo creo que íbamos a llegar a los 5 millones. Sí, bueno pues, no llegaron 5 millones. Habían otros diputados que decían que no tenían esperanza alguna de que Chile estuviese vacunado completamente en 2021. Y yo creo que para allá vamos. Para allá vamos, porque están las dosis compradas ya. Sí, pues. eh, si se vacunan de aquí a fin de mes a los 5 millones que se cree, porque ahora se están están los cabros chicos que tienen enfermedad de 216 para arriba, eh, ya va a empezar la gente que. el grueso de la población que falta, eh, que se empieza a vacunar. De hecho, yo claro. creo que nos va a alcanzar incluso hasta para entregarle a los amigos del Cerro Renca que estaban ahí en la toma. <risa> Al negrito de la tele. ¡Uy, oh, ¡Yo que quiero una apoyo! ¡Quiero polla. <risa> No ¡A Will Smith! <risa> Ya hablaba moviendo la mano. Sí. No sé si era flighty chileno o no haitiano. Oye, pero. Y le colocan la canción del príncipe del rap. Qué manera reírme, De hecho, le han hecho como varios remix ya. Sí, ¿Y pues, No solamente con esa. Sí, pues, sí le han hecho varios remix. <risa> Esos desgraciados estaban vendiendo los terrenos en 4 millones y medio. ¿Sí? Es una mafia que estaba ahí. Pero, ¿cómo hay gente que no arrenda una casa por esa plata o por último de al pie? No sé, no estoy en la situación de esas personas. Pero si tenía esa plata como para comprar un terreno, entre comillas, pues la tenéis para arrendar y tenéis que verificar bien si el terreno está legalmente, digamos, inscrito como para poder comprarlo. ¿Cómo llegáis y pagáis de buena primera? Es que en verdad hay gente muy hueona, o sea, ¿de verdad? <risa> sí, pero como tanto, po. Sí, bueno. O sea, yo, yo, yo sé de... que hay gente que vota pro, pero... <risa> <risa> pero fue, no sé, pues. Fue mucho esa cuestión de las tomas, si Sí, o sea, entonces es que una toma quiere que no tenía garantía, eh, los vecinos, porque por ahí por general Velázquez hay un, unos condominios sociales que se entregaron hace unos dos o tres años. Ellos estaban cagados de miedo porque lo estaban amenazando que se iban a tomar esas casas y que lo iban a sacar, así como a, a la mala. Hay unos departamentos vecinos, nuevos por ahí también, si Sí, vos Eso, esos es departamentos nuevos. Ah, entonces esos vecinos se tuvieron que organizar y estaban con palos y machetes defendiéndose de los locos que entraran. Oiga, si eran terrible y brígidos en todo caso los terrible? que se tomaron los tierra de nadie Si los que se tomaron los terrenos aparecían en las noticias Así discutiendo con machetes, con pistolas unos guatones negros Que decían, eh, te voy a matar <ríe> y, y, era, y era Bastante eh, brígido ver Esas imágenes, o sea, usted tiene que aceptar Usted tiene que aceptar que yo esté acá, usted tiene que aceptar <ríe> <ríe> Bueno, Pero, bueno. Eh, a, a raíz de eso Andaba una información, la verdad que no verifique Si era real, no creo que sea así Que decía que todas estas personas que habían sacado De la toma le iban a dar eh, un un terreno eh, digamos mientras tanto cerca de los faldeos del cerro San Cristóbal me pareció raro y lo otro es que le iban a dar también subsidio habitacional a todo Shhh, me han avisado y ese partido para allá ¿no? <risa> todo caso Sí, pues. está a la mano entonces sí, pues. porque mira por, eh, muy cerca de ahí del, del cerro donde se junta General Velázquez con la Ruta 5 en la zona norte, me refiero en ¿Sí? Ruta 5 Norte en ese caso también hay como varias tomas que se tomaron en una cancha de, de fútbol ah, claro, sí, pero... y, y eso es que también llevan un tiempo ahí y... esas, como yo decirlo? pasé hace poquito y parece que ya están desarmadas esas tomas, porque a mucha gente obviamente ya le dieron subsidio y, y queda muy poco pero van queda muy poco porque decían que hay gente que llevaba una, que venían de afuera, que tenía un año le están entregando los subsidios cuando había gente que estaba postulando hace más de siete años y, y no le pasaba nada Sí, bueno yo que por tengo casos, solo hecho de ser eh, extranjero le dan el subsidio tengo casos de cerca que, que, y puedo dar fe que eso es así es así por ser extranjero la verdad es que tienen preferencia y hay gente chilena que yo conozco que lleva varias, eh, varios, mucho tiempo postulando subsidios y se lo han rechazado varias veces teniendo los mismos requisitos que el extranjero o incluso más requisitos obviamente por, por ser chileno por tener ficha y todo eso pero el extranjero lo están priorizando a mí me gustaría que los chilenos residentes en Chile eh, sí. Me pudieran decir si se encuentra, si hay trabajo en Chile. ¿La colonia residente en Chile? ¿A la colonia residente de chilenos si, en Chile? Sí, si, me podría decir que si hay pega o no hay pega. Digo yo, como para pa quedarme en Chile o irme por otro lado. Claro, no, profe, no creo que encuentre pega, menos, menos en mi historia. No, estoy sí, te que ir por otro lado nomás. Oiga, pasaron hartas cosas en las vacaciones, bastantes cosas. Uh, Uy, estuvo caleta. bien eh, noticioso, eh, hubieron varias tragedias también. Eh, los simios siguen haciendo de las suyas Sí. Sí. Y eh, no paran estos desgraciados. No paran, no paran, y no van a parar tampoco, eh, no. pero tenemos harto para comentar, harto para uh. reírnos, harto para echar la talla, así que ¿qué tal, profe, si nos vamos a una pausita? Y bueno, regresamos ahí con otros tenemistas también interesantes. ¿Me estáis que ya llevamos media hora, bueno? ¿vale? Sí, pues ya se pasó rápido, se pasó rápido. la cagó! Se pasó terrible rápido. Sí, pues, se pasó ay, rápido. ¡Ay, que lo echaba tanto, oh. de peor, ay. <risas> Sí, pues, para ir contando también qué es lo que se viene en, en, en la capital en esta segunda temporada, en el segundo bloque, pues. así que entramos en, en más detalle. ¿Mm? Ya, me gustó, me gustó la idea. Ya, pues, profe, vamos a una pausita y ya volvemos en la capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV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 la nueva forma de ver televisión esta semana en capital de los simios papá papá, ¿qué es el humor negro? ¿ves a ese hombre sin brazos que está allá? dile que aplauda, papá pero yo soy ciego ¿es el humor negro? <risa> políticamente incorrecto Exacto. Había una vez un chileno, un peruano y un argentino que van en un avión. Así el avión ¡pah! se empieza a caer. Viste que también eh, eh, es políticamente incorrecto ahora contar los, los, los chistes de países. Sí, te pueden eh, ah, el, avión, eh, eh, sí, po. el avión se empieza a caer. Así, ah, la cagada. El chileno agarra un paracaídas, pum, se tira. Chum, zafa. Aquí al argentino y el peruano. El argentino se aviva, pum, agarra el oro paracaídas que quedaba y se tira. y sí, No pasa nada, po. Chote, el pobre peruano estaba para la cagada. Así, como qué hago, qué pe hago, qué, carajo. Si, ¿Sí, que me voy a mover carajo señorita laura acá algo y la cuestión que de repente encuentra un frasquito que se lo echan en la cabeza y se tira ya pasan 10.000 años y de repente unos arqueólogos que están así como buscando un, un, una excavación un sitio arqueológico encuentran un cadáver caché y un frasquito al lado el frasquito decía para caída del cabello Bien, chiste de Bien. mierda. Bueno. Harto de mierda el chiste, por pues, profe. Y harto antiguo <risa> lo vamos. Eso loco tal, lo oyendo latino. Pues. Sí. <risa> <risa> se me olvidó decir que era chiste fomero. Se sí. Tendría que haber advertido, por pues, profe. Si la gente aquí sí, está para divertirse. No no, no, sí. no para escuchar. puta voy a contar. No, no es chiste, es una adivinanza. ¿ya? Pero ¿Ya? para terminar el contexto ¿ya? de los chistes políticamente incorrectos. ¿Usted sabe por qué los negros son zurdos? No, ¿por qué? Que no tienen derecho. <risa> está ese, está buenísimo. Y eso, oiga, ya continuamos con el programa, profe. Sí. Continuando con el programa, eh, como les decíamos en el primer bloque, tenemos hartas ideas que ojalá les gusten, ideas eh, interesantes que se van a venir, eh, bloques también dentro del programa, dentro de la capital. Eh, vamos a tener, profe. Eh, aunque usted no lo crea, vamos a tener Invitados especiales e invitados famosos Éjale, eso sí. me gustó Eso me gustó bastante lo, No sé si decir lo bueno o lo malo, pero lo raro es que ellos No saben que van a estar en la capital Chucha, ¿cómo es la cuestión entonces? Es que le vamos a hacer una anti-entrevista <risa> pues, Si se quiere llamar así O les vamos a hacer una entrevista a nosotros ¿ya? A estos personajes eh, Dentro de un contexto también divertido eh, Un poco sarcástico eh, Pero ellos no saben Ellos no saben que van a estar aquí Así que ah. se prepare? Adam, va a ser como cámara escondida. ¿Ah? Va a ser como cámara escondida. Algo así, algo así. Así que ya, ya sabe usted, señor político, si algún día va al baño y encuentra un hoyito medio extraño, lo estamos filmando. Exactamente, cuídense en sus declaraciones. Claro, porque todo podrá y será usado en su contra Exactamente. Cuéntenle también, profe, a la gente qué otras ideas vamos a tener también en la capital. Mira, vamos a tener, por ejemplo, una sección que se va a llamar así, pero un, un, un atacazo creativo. ¿Ya? Así, pero que la cagó, que se llama La Vuelta al Mundo. ¿Sí? Mira, sí. ¿Qué atacazo más...? No, nuestros ejecutivos estuvieron trabajando todo el verano para eso. Todo el verano para pa esta claro. cuestión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar las noticias más idiotas, más estúpidas que podamos encontrar a nivel mundial. Y vamos a traerle las, vamos a comentar acá. Para que para que usted se entere de que no solamente en Chile tenemos simios, sino que los simios están a nivel mundial. Por supuesto. Sí, pues. Bueno, también... ¿Qué vamos otra cosa a... vamos a tener? Sí. Vamos a tener, obviamente, sí, vamos a tener obviamente eh, comentarios de las noticias de chile del mundo eh, vamos a hacerlo también en un poquito en un contexto un poquito más eh, comprimido por decirlo así ¿eh? para que podamos también opinar y podamos también eh, conocer lo que pasa claro porque nos falta el que, el que decían no, ah, pero es que se van al chancho con las noticias que hablan de puras noticias, claro, noticias para es, eh, pa eso veo las noticias y, ah. le, le vamos a dar en el gusto a esa gente no vamos a hablar tanto de las noticias vamos a comentarla obviamente porque es algo importante ¿eh? claro. Y también tenemos que ser, eh, eh, digamos, un poco neutral en las noticias. No, no vamos a ser como CNN o como Chile Surto de Visión, como dice usted. <ríe> surdovisión claro. Claro. Algún algún eh, podcast por lo menos que, que sea un poquito más neutral en ese sentido. Claro, pero, pero después del del 11 de abril sí? Sí, pues no, después. Del bueno, abril. que aquí la verdad no, no vamos a estar acá para hacerle la campaña a ningún candidato, así no, que No, aparte que no conocemos a ninguno, si eh, son... Sí, bueno, si, a quién vamos a hacerle campaña? Si vale valen todos lo mismo, se si valen todos cañón pa a los mismos de siempre o sea, sí o sea, no. por, por, por mi comuna la verdad yo no, no, no tengo idea de quién va como candidato a alcalde o sea sé quién sé, sé que va el, el actual alcalde a la reelección pero el que va por el otro lado no, no lo conoce nadie me metí al Facebook y tenía 300 amigos <risa> No podí ser candidato a alcalde así, me la gustó el Torreja. Bro. Ah, este entero Torreja, el alcalde, bro, o sea, el candidato. No, no podí. Entonces, es como entrar derrotado así, como, ya, aquí hay un alcalde, ya, ¿y aquí a quién mandamos competir? Ah, manda a este huevo, claro. que llenan la papeleta. Sí, así, Y pásale unas lucas para que haga unas palomas, claro. ¿listo? Con esta cuestión de que no se pueden ir a, a reelección los que llevan más de cierto tiempo en el poder, por decirlo así, la gente no se ha informado mucho de los candidatos. Entonces, hay que hacer también un poquito la pega en ese sentido, podríamos desde aquí al 11 empezar un poco a dar eh, dentro de digamos un, un contexto un poquito corto o un poquito compromillo también, eh, dar eh, una, cierta información de los candidatos, podría ser, ¿eh? pero es que son tanto y tantas elecciones, imagínate tenemos elección de gobernador, de alcalde, de concejales, de core y, y de constituyente cinco unas pobre si en verdad digo pobres vocales de mesa pobres vocales de mesa La MPC se va a hacer el pito ahí imprimiéndome sí sí ahí va a haber gente que va a ganar que va a ganar para lucas sí pues pero mira ya se entregó el padrón son casi casi 15 millones de votantes yo te aseguro que vota va a votar el 40% no va a votar más no yo creo que porque la gente va a ir el sábado va a encontrar que va a haber fila ah total puedo ir a votar mañana y el día domingo la fila va a estar más larga va a decir ah, me importa un pico no voy a votar sí y por estas elecciones nunca ha habido un, tampoco una votación tan masiva. Es que el constituyente, entonces. Ah, bueno, el independiente. Era, sí, pues se me había olvidado que también era el, el constituyente. Y el independiente, como no puede formar listas, cagó, tiene que sacar arriba de, no sé, por un 15, un 18% para que salga electo claro. Entonces van a salir uno o dos candidatos electos de, todo el, de toda la manga que, que, que hay. Sí, pues. Oiga, y dentro ah, de esta eh, revisión de noticias también vamos a escoger y vamos a premiar la noticia de, de la semana. Sí, tiene que haber una noticia siempre eh, que se caracterice ya que, o, o porque es muy weona o, o porque es muy impactante. Claro. Lo otro también es que vamos a, a traerles alguna eh, pildorita o alguna opinión eh, que ha estado dando vuelta por redes sociales y que sea eh, también eh, chistosa eh, acorde con la capital para poder cagarnos de la risa acá. Po. Sí, po. así que feministas, preparen material. Po. Sí, bueno, tienen caliente los feministas, los progres. Sí, mucho material. Mucho, mucho. Sí. Mira, de hecho yo tengo un material por aquí uh -huh. Que me gustaría que analizáramos A ver, déjame buscarlo por aquí Porque tengo una fotito Que le saqué una captura pantalla ¿Ya? Aquí está, ya Es de es de la red de medios Libres y populares Mira, ya con ese puro nombre ya Te dejo, te dejo ahí Esto es en, en redes sociales, ¿cierto? Sí, esto, esto está publicado en Facebook Ya dice este viernes 13 de marzo del 2021 y luego de haber retirado la estatua del genocida vaquedano desde Plaza Dignidad desde Plaza Dignidad, ver, el Estado pare, chileno. un poco, ahí, ¿cuál es Plaza Dignidad? Ya. Porque yo todavía sé que toda, se llama Vaquedano o Plaza Italia. Claro, Plaza Baquedano, pero es Dignidad. Dignidad. O sea. ya. Claro. Desde Plaza Dignidad, el Estado chileno, encabezado por el también genocida Sebastián Piñera, ah, ya. ordenó. o sea, así. lo voy a poder hacer, ladrón, mentiroso y genocida, pero nunca una estrella de porno. Claro ordenó a sus hordas armadas a reprimir al pueblo que sigue en las calles exigiendo la renuncia de Piñeta. ¿Piñeta? Piñeta. Sí, Piñeta. Pero lo puso de y la libertad de los prisionera prisioneros, no pues, prisioneros pues... arroa políticas. Políticas. <risa> Oiga, lo de Piñeta es por eh... ¿Por piñata sí, supongo? Como por piñata o, o es falta ortografía No sé, la verdad es que con estos locos Supuestamente son prensa, entonces claro Bueno, ya, ya, hasta ahí ya vamos Potente, te dice La represión esta vez contó No solo con los batallones de infantería montada Infantería ah, montada no, que suena bonito, weón. <risa> Infantería montada. Sí, Chuch. Motorizada y sus vehículos blindados. También agregaron a todo esto la ya mencionada tanqueta y dos helicópteros sobrevolando oh, la zona. ¿Cómo tienen, men? claro no, sí. <risa> un verdadero despliegue militar para reprimir a un pueblo que resiste con palos piedras y ¿cuál más alguna que otra molotov que solo iluminan la protesta en consideración que los trajes utilizados por la policía militarizada es antifuego y los carros son blindados o sea como que se está justificando de, de tirar molotov entonces si, si los trajes son antifuego y los carros son blindados para qué mierda tiran molotov sí bro. no tiene sentido son si no le van a hacer nada son... Sí, son bien hueones. Sí, están gastando bueno, encima por los puras. Claro. Eh, a ver, el otro que por el. Ya. Notoria diferencia entre las armas utilizadas por el brazo armado del Estado. ¡Wow! Estamos en guerra. Es indesmentible. Piñera la declaró el 2019, y desde ahí, este territorio se ha llenado de muertas, mutiladas. <risa> Presos y presas ya está desaparecido. ¿Por qué no escriben bien el... esta mierda? Ay, no sé, güey, bueno, porque no piensan? El día de ayer viernes, los ataques fueron reiterados a los piquetes de salud y rescatistas. ¿Cuáles son esos piquetes? Ingres... Mira, hay unos locos que están con casco... Eh, con cruz blanca, o sea, perdón, con cruz roja, ¿Ya? o chaleco con cruces para eh, a, atender a los pobres que, que sufren su ojito. Porque los pacos malos le tiran piedra a los ojitos a los niños, le tiran balines. Oiga, profe, yo siempre veo esto desde como afuera por las noticias, pero de verdad hay es que creen que están en guerra, así como en sí. 1917 y se ponen casco y todo. Sí, sí, y hay, de verdad. Y hay, hay gente que de verdad piensa que, que esto es una hay guerra. Hay piquetes como de, de, de salvamento y así. Bueno, sí, sí pues. De hecho, los rescatistas y los piquetes de salud son los que andan con... No sé cómo se llama la cuestión que tienen, pero... Eh, tiran un spray para, para los ojos, para, para los casos, lacrimógenos. Ajá. Y andan por todos lados corriendo y te andan, no sé, a los, a los primera línea, por así decirlo. A los que están tirando piedra y molotov. Cuando viene el zorrillo el guanaco y tiran agua, lo primero que hacen es correr y tirarle a los ojos a la gente esta, ¿Mm? este como spray, que la verdad no tengo idea de qué es lo que es, pero sí que eh, alivia la, la sensación de picor, por así decirlo. Ah, ok. Sí. Continúa el, la frase diciendo, ingresaron a casas aledañas al lugar y sacaron personas para detener, destruyeron una camioneta a palos quebrando sus vidrios. Todo esto demuestra además el grado de desquizamiento de quienes tienen el monopolio de las armas. Esto haciendo alusión a que fueron los militares o los Pacos. Los Pacos, claro. Así que de hecho detuvieron a una persona que amablemente le dijeron, bájate, bájate mierda, bájate, bájate, bájate. ¿Sí? Y la señora no quería bajarse entonces amablemente, procedieron a romper los vidrios. Sí, efectivamente le hicieron cagar la camioneta y la sacaron y la tiraron al suelo así y se la llevaron a exposición. Ah, Ahora, no sé qué andará habrá hecho porque estaban como muy bravos los Pacos con ella bueno, habrá que investigar el contexto. Sí, dice. Pero la valentía está, el coraje y la astucia. Seremos capaces de avanzar en la transformación real. Nada está perdido, nadie está olvidado. Salud y libertad a los que luchan. Puta, no sé si pescarla. Red de medios libres y populares. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de, de una noticia o de un... Eh, texto publicado en facebook que está completamente polarizado ¡Ah, la cagosa! y que no tiene ningún es que mucho. puto sentido o sea, está tan alejado de la realidad en la persona que escribió esto no sé si estaba viendo el soldado raya cuando escribió esta rueda o <risa> es que bueno, partamos la base que ya piñera genocida no, no o sea, la, mira. Te puede caerte bien o puede caerte mal, Piñer. Ojo, aquí no vamos a hacer una defensa no, para ti no, no, Piñera. No, no, no, no. Pero venir a decir que es un genocida ya para ti en es que es demasiado. Po. O sea, Piñera mandó a matar, mutilar, asesinar a toda la gente del pueblo que luchaba, organizado, porque nada, ándate las, las pelotas. Y pues. lo otro que le preguntaba yo, profe, o sea, yo no entiendo cómo hay gente todavía que ya estamos en pleno 2021, que estallido ya pasó y todo, que al final no se consiguió nada de lo que estaban pidiendo. ¿no? Sí, pues cambiar la constitución. Ah, verdad que ellos no, no pedían eso. No. Eh, que lo único que va a hacer a Plaza de es era asaltar a tirar piedras porque por ejemplo, si hay Paco, se agarran con ellos, y se agarran a pero qué pasa si no hay pago? Empiezan a saltar como, como simios en Plaza de unidad y qué más hacen? Eh, quemar el monumento y qué más, eh, Y quemar los semáforos, ¿Ya? pero eh... con eso ganan una guerra. Es que están en guerra, bro, y hay que, hay que seguir peleando y hay que seguir luchando. O por sea, los presos políticos. O po, sea, compañeros. Para mí, pa mí, com, pa mí, como que todos estos son se creen Rambo. John Rambo, Rambo quedó cagado después de Vietnam? Y no se podía ¿Sí? sacar la guerra del, del, del cerebro y, y de sus pensamientos. Estos jueces están como igual. Es que eso lo extraño, porque de verdad eh, yo siento que viven en un mundo paralelo. Claro. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, una persona como esta que se levanta, toma desayuno y se va a. A, a plaza vicinidad a tirar piedras todo el día man. y después se va para su casa a acostarse <risa> claro eso es estar, o que eso es estar toque, en guerra el toquequeo pues si estáis en guerra claro. está en una trinchera pues estáis ahí, ahí está ahí está, está poniendo el pecho a las balas viste el documental Winter on Fire no no lo viste supuestamente muchos de estos de estas personas dicen que se basaron en el documental para para hacer la resistencia acá en Chile lo que no entendieron es que en ese documental la gente estaba en contra de la llegada del comunismo al, al país entonces se atrincheraron <risa> efectivamente revés. en una plaza lo vieron al revés se atrincheraron efectivamente en una plaza y se ve en o están sea, las imágenes de cómo la policía comienza a disparar de, de frente a las personas con balas de reales no con balines de goma uh -huh. no, no con fuego amigo porque yo he visto estos desgraciados como agarran bolitas de acero uh -huh. y las tiran con boleador, como boleadoras con onda y esas bolitas rebotan también Y esas bolitas te pueden caer a ti en los ojos sí po. Y hacerte cagar sí po. Y este, este Entonces, documental que usted habla, profe eh, ¿De qué país es eh, esa es historia en particular? Mira, déjame buscarlo porque se me olvidó el nombre del país Pero está en Netflix así que ah, está en el Netflix Sí, Winter on Fire Ucrania ¿En Ucrania. Sí. En alguna fecha en específico? 2015 Ah, ¿esto fue en 2015? Sí, sí, hace poco Entonces Ucrania estaba peleando para no convertirse en comunista ¿Mm? Y es súper épico el documental Es súper épico Parte, Sí, totalmente recomendable Parte por una pequeña lucha, por, por, por una cosa pequeña Así como acá en Chile dijeron los 30 pesos Y que esto no prendió, cabro ¿Mm? Y se transforma en un movimiento nacional De los locos que estaban también en una plaza Se tomaron una plaza pero los locos vivieron ahí, o sea, se quedaron ahí no, acá como tú bien decís, no, estos locos están tirando piedra un rato y después se van a, a jugar play a la casa. Sí, po. a tomar chelita. Claro, ¿no? y esto es generalmente los días viernes. Yo no sé si queda cagar los días anteriores. Entiendo que no. Que esto pues, es hay... tema de día viernes y fin de semana. Cuando muchos eh, salen de la pega, se van a mudar para allá o no tienen tiempo, o, o tienen mucho tiempo. Sí, si los mueren no trabajan. Si tú oh. crees que si trabajaran estarían. Oiga, lo que y no, pasa no, es que no. yo he conocido de cerca, por ejemplo, casos de personas personas que sí trabajan, sí trabajan y salen de sus pegas y, y se van específicamente a cuidar para allá, porque creen que están en una lucha de liberación de Chile verdad, he tenido, es, es, comunismo, en ver? serio, es que he tenido conversaciones con personas que, que están en esa parada o sea, ellos ya, están, están con la creencia de que después de salir de esa pega eh, que los esclavices y todo, tienen que ir a luchar a Plaza de Dignidad, a hacer cagar a los papos porque están en una, en una guerra para liberar el país. Ch ¡Wow! Entonces, eh, es fuerte, es potente, sí Es, potente, sí es potente. Claro, que, Y hay gente que lo cree y lo cree de corazón, así de verdad y piensa que está haciendo lo mejor por el país y que, y que es lo que hay que hacer y que el Estado asesino, opresor, el que está detrás de todo esto y que, y que en el fondo la única, la única lucha es ¿Tú has sí, pues. pasado por Plaza Italia? ¿Cómo está? ¿Ya no está el caballito? ¿Ya no está el caballito? Ahora querían colocar, no sé, una, esta un, una estatua del perro Matapaco ¿Sí? <ríe> Pero sé que el... están eh, haciendo unos hoyos para colocar una reja Puta que son <ríe> Sí, pues ¿cuánto va a durar? Ahí tenéis material más encima para que los locos tiren después No, ahí van a sacar el fierro, <ríe> van a hacer mierda eso que ¿Cuánto va sí. a durar? ¿Pura plata malgastada? No. y más encima ah. le van a dar sí. arma ¿Sí? Claro, porque la estatua de general Baquedano está en reparación, efectivamente, y la idea es que vuelva. Pero, ¿usted qué opina, profe, de que hayan sacado la estatua de Vaquedano? Usted que es y obviamente, sabe todo el contexto del de general Baquedano. Mira, hay gente que ahora está diciendo que el general Baquedano fue un genocida, uh -huh. porque estuvo en las campañas de la Araucanía, con Cornelio Saavedra, donde se, donde se, eh, se, se mató a, a parte del pueblo mapuche. Ya. Eh, que también fue cómplice de asesinatos y violaciones durante la guerra. Pero bueno, está en, está en guerra y es lógico que, la, que las tropas van a matar, o sea... Claro. Eh, era el general más respetado. Cuando viene el, la guerra civil de 1891, ¿Mm? las tropas del gobierno pierden en la batalla de Plasilla, eh, atacan Santiago y estaban haciendo mierda a Santiago. Entonces, el, el único que pudo poner algo de orden y que la gente respetaba, era el mismo general Baquedano. Entonces, él asume la presidencia provisoria del país mientras eh, terminaba la guerra. Entonces... Fue una persona súper importante en la, en la historia de Chile. El terminó invicto en la Guerra del Pacífico. No perdió ninguna batalla. ¿No? Ninguna, no. Es una de las pocas personas en la historia militar mundial que nunca perdió una batalla. Buena. O sea, fue un buen militar. Bueno fue fue buenísimo el militar como claro con militar, militar, militar claro. propiamente tal hay un, un un video que está que andaba corriendo por Facebook ¿Mm? de cuando se instala la, la estatua donde más de 150.000 personas donaron plata para hacer la estatua sí. Y se ven a veteranos del, de, de la guerra y emocionados con lágrimas en los ojos por por su general y no olvidar que también está la tumba del soldado desconocido ahí mismo sí está la tumba del soldado desconocido ese claro. obviamente eh, fue un soldado que murió dentro de la misma guerra Claro, en la batalla de Tacna La batalla de Tacna, específicamente Sí, exactamente, ahí fue donde fallece y eh, bueno, no se sabe valga la redundancia, no se sabe quién es Sí, pues. Entonces, desconocido pues. Claro, por eso el, el soldado <risa> desconocido sí, pues. Mire, pero si, si usted quiere saber más de esto, yo lo voy a invitar cordialmente a que usted pueda asistir, existe un museo de la guerra del pacífico aunque usted no me crea ¿Existe un museo? Sí, efectivamente eh, se atiende con aforo de 5 personas los días martes, jueves y viernes de las 11 de la mañana a las 16 la entrada es liberada y las visitas se deben agendar por correo Ah, mira. que es el museo sí, es el museo de la... De la Guerra del Pacífico. ¿Mis? Y esto está ubicado en Sinfuego 50, en el Metro Lo Héroe. En Santiago. Sí, y si usted quiere visitar la página, por ejemplo, eh, es de la Fundación Domingo Toro Herrera, su director es Marcelo Villalba. Y usted puede entrar a la página Guerra del Pacífico 1879.cl. Miren, interesante, yo no tenía idea que existía sí. un, un museo. Claro, y ahí ustedes van a encontrar eh, materiales, armamento y muchas cosas más eh, de la Guerra del Pacífico. y voy explicado como corresponde, porque son visita guiadas, así que dígales que va también de parte de la capital de los simios para que sepan que, que estamos apoyando también el, la cultura acá dentro de, Exactamente dentro Oye, de y para ir cerrando país. el tema, profe, en lo personal ¿Sí? ¿Qué opina usted que hayan sacado la estatua de ahí? Mira, técnicamente considero que estaba bien porque la estatua ya estaba lista para que la votaran y hubiera sido humillante que hubieran votado la estatua Esto estos sí simios. Mejor claro. sacarla, mandar la reparación uh -huh. que... Ahora, como era Plaza Italia, muchos están diciendo que podrían colocar una estatua de un italiano ¿Sí? ¿De, un completo. de Beni. De beni. No, no, de un completito de un tocón italiano <risa> <risa> y, y se ve tan rico el completo que colocar, que sí, me dan ganas de que... <risa> no, pero el general maquedano es o sea, es eh, yo creo que una de las grandes figuras históricas que incluso unen a los chilenos más que desunen entonces la gente al final no sé pues, se deja llevar por, por informaciones que, que no son del todo correctas o precisas o no le dan un contexto histórico a las informaciones que eso también es súper importante por eso es que es importante aprender historia uh -huh. para entender por qué ocurren las cosas exactamente claro esta persona claro, dice, participó en la pacificación de la araucanía pero era mandado también por el poder civil, por el poder civil así pues. que al final vamos a estar eh, sacando toda la estatua y de todos los próceres por así decirlo claro no pues, Entonces, ¿no? ¿Ve? ahí está lo malo de haber eliminado un ramo de historia en los colegios, po. Claro, de que sea optativo ahora entre tercer y cuarto medio Es un error grande Exactamente. Aparte de que deja muchos profes y pega <risa> Así que si necesita clases particulares Por favor comunicarse con capital de los cines Claro, aquí el... podemos llegar a un, a un buen precio Oiga, claro. <risa> eh, bueno eh, No sé si seguir con el mismo tema Pero para ir eh, cerrando Mi apreciación también es que Yo creo que estuvo bien que sacaran la, la, la estatua de ahí eh, Porque ya la están haciendo mierda eh, Servía para puro más nomás para que se subieran ahí los simios o bueno, ese pitió harto pato bueno, en todo caso va a quedar no hay sí va va a quedar tres sí. yo yo conté tres yo conté tres sí. y sin moverse el caballo claro sin moverse el caballo caguate sí. pero yo creo que eh también debería eliminarse el, el monumento, y debería eliminarse también la rotonda, ya de frentón. Eh, mucha gente antes del estallido reclamaba que la Plaza Italia, la Plaza Baqueano, era un punto de división de las clases en Santiago. ¿Por qué no sacarlo? ¿Por qué no hacer un...? un... ¿Hacer como la rotonda Pérez Sujo? no No, algo así, o sea, que la rotonda Pérez Sujo ya no existe. Por eso, claro. que hicieron como un paso bajo el cuestión Hacer algo eh, para, para el tránsito más que nada, eh, sin que ya esté la plaza ahí y, y, y ya no puedan haber... Eh... Ni protestas, ni, protesta, ni desmanes. No sé si van a seguir habiendo, pero ya no tengan ningún lugar es que físico en donde poder ir a, a levantar una bandera a, a estos que están en guerra, porque la verdad es que no, no tiene ningún sentido. Pero sí, po, van a ir a la moneda. Ah, claro. O sea, sí van a, te van a tener un lugar donde hacerlo. Sí, po. Van a querer llegar a la moneda a toda costa. Tienen el parque forestal también para poder hacerlo. Entonces, no sé si va a solucionar el problema. Ah, claro. La también, tiene razón. Yo lo veo como un punto neurálgico, un punto de encuentro. Sí, pues. quedarnos siempre ¿Alguno, alguno... lugar de celebración. Algunos decían que deberían haber puesto una estatua de la selección ahí, ¿eh? <risa> claro, a Bravo levantando la claro, copa. Claro, Bravo ahí. levantando la <risa> copa. No estaría mal, estaría bueno. Sí, imagínate. ¿Te acordáis tú del documental Ojo Rojo? Esa imagen icónica que hay un chileno parado arriba del caballo americano con una bandera era chilena. Era emocionante, era emocionante. Sí, pues. Entonces, ha, ha significado mucho también para chile uh -huh. Entonces, yo creo que debería volver y bueno estos hicimos no van a respetar nada de hecho no, no han respetado ni el museo de violeta parra que está al lado y no me voy a decir que violeta parra era eh, fascista o no claro no era o enemiga del pueblo no no no o sea todo lo contrario y han más igual el museo Chuf. entonces Claro. Y tres, y tres veces, ni siquiera una. Y tres veces. <risas> tres veces, sí, estos, estos buenos es quieren quemar todo por quemarla. Claro. Bueno, lamentablemente, profe, estamos así en el país. Ojalá que las cosas vayan cambiando a poco, pero eh hay poca esperanza, por lo menos de mi Uy, parte. Mira, <risa> si, con el tema de la pandemia, ¿Eh? se vuelve a clases y al volver a clase, el ministro está así como: no, que, el, que, el, que los colegios ahora tienen que tener un sistema híbrido. Eh, cuéntanos la experiencia que tiene usted con su, con su hija, cómo lo están haciendo en la vuelta a clase. Mire, eh, ha sido complicado. ¿Ya? Porque el aforo de los colegios está siendo súper reducido en las salas de clase. Muchos papás eh, tomaron la decisión de no mandar a los niños, porque se hizo una encuesta de quiénes querían mandar a los niños y quiénes no. Eh, se respetó esa decisión y mm, fueron muy, muy poquitos. Eh, y los que quisieron ir eh, tienen unas restricciones, digamos, grandes para la edad de los niños que, que, que por lo menos tengo yo, igual es complicado. Eh, lo que sí... A esta altura eh, están haciendo también clases online ¿ya? para los que no decían ir a, a presencialmente al colegio y en el caso por lo menos del colegio de mi hija está la clase suspendida hasta el día 22 de, de marzo ah, por una positividad que hubo en el colegio Ya, porque no sé si tú supiste que, que a una profesora la echaron del colegio por compartir un audio de whatsapp en donde eh, relataba lo, lo precaria que era la situación eh, escolar propiamente tal y un audio bastante fuerte no, verdad que no, no, no, no, el del colegio My Flower. ¿My Flower? Sí, pues, My Flower. De la Flower o no? De la... No tengo idea de dónde será el colegio, el My Flower. Me suena como a, eh, a Poquino, por ahí, de ahí para arriba, ¿no? Eh, sí, parece que sí. Pero la verdad. O es de... Mi... Cabac, cabac. o puede ser de... Cabac, <risa> Claro, no sé, ¿cuál es que cuico, pero parece que eh, puede que también sea de, de Viña del Mar, no sé, de My Flower School. Ah, ya, yeah. pero, es, sí, es... pero escuchemos entonces el, el, el, el audio. Escuchemos ver el audio. Y si podemos a, a opinar rápidamente. Eh, así está la cuestión acá. Y todos los niños, eh, todos los cursos que yo tengo, 28, los dividen en dos grupos. Yo creo no me va a continuar se me cruzó un bueno. eh, entran, eh, se dividen en dos, entonces lunes el grupo uno va lunes, miércoles, viernes, eh, y después martes y así, y el otro grupo también, pero mientras el grupo uno está online, eso sea, está presencial, el grupo dos está online, entonces tengo a 15 pendejos entre la sala y 15 online, ¿cachai? Entonces tengo que eh, conectar, porque el, el sistema online es, eh, tengo un iPad colgado en la sala para que los estudiantes de la casa vean la mierda, además tengo un proyector para poder hacer el powerpoint en la pantalla y que los que están en la clase lo vean además tengo que conectar mi computador a, eh, a un parlante para que los niños que estén en la casa me puedan hablar y yo los escuche y además tengo que presentar por Meet la misma presentación para que los que estén en la casa también la puedan ver eh, porque si no desde el ipad al pizarrón se ve como el pico ya, todo eso yo tengo que hacer con 15 y 15 entonces además yo no tengo como mutear a los pendejos culiados que están en la casa entonces yo estoy tratando de hacer la guay y escucho mis, mis, mis, mis Y se desbloquean en el cuestión, los bloqueo, los silencio, cállate buen No, mis, mis, mis, ¿cachai? Entonces, bueno, es imposible, es imposible Y las horas son de 45 minutos y los niños van de 8 a 3 y media ¿Cachai? Tienen eh, no, una hora y media de clases, 15 minutos Una hora y media de clases, 15 minutos Una hora y media de clases, 15, y 45 minutos de almuerzo Almuerzan en la sala, sentados, no pueden hablar la colación también se la comen dentro de la sala con nosotros, cuidándolos, sentados, no pueden hablar, la comida igual. Eh, y después tienen una hora y media y después se van a la casa. Entonces, bueno, los primeros días, onda, el primer grupo, 9.35, ya, saquen la colación. Ravioles, que pensaban que eran la 1 de la tarde porque querían almorzar, que tenían hambre y que se querían ir. Once, eh, sacaban el almuerzo. Mis, es que a las 12, onda, se, se dormían arriba del escritorio. Onda, ya no sabía qué hacer. Los de la casa no te pescan nada, nada onda. Se sacan los mocos, juegan PlayStation, porque imagínate, yo no los puedo estar pescando así a todos, ¿cachai? No, atrás, onda, se sacan los mocos, comen, nos decía los otros cagados de hambre y los otros comen en la cámara, ¿cachai? Estamos de vuelta acá en la capital de los simios. <risas> ¡Oh! yeah. Uy, oh, yeah. ¿se echaba de menos? Sí. Uy, uh, ya. Yeah. <risa> <risa> ya, va un compadre que se había mamado un canazo así grande porque este gobierno corrupto lo había condenado porque él era un luchador social. Ya, ¿Ya? me estoy diviando el chiste. Ya. No, no era el Freight Entonces <risa> este loco se gana 12 años de cana. Y el loco apenas sale, lo único que quiere, pero lo único que quiere es ponerlo. Así ya, pero estaba desesperado. Entonces va para un, un prostíbulo y no, todo muy caro. Y el loco tenía re poca plata. Entonces le dice, no, no, con, con eso no alcancé a hacer nada, no, ni un brillo. Entonces ya se va para el golf y tú cacháis que allá hay gente que a lo mejor está dispuesta a hacer el trabajo por, por menos plata. Uh -huh. Ya, la cuestión es que estáis negociando y de repente, no oh, tengo círculo lucas nomás. Ah, no, guachito, pero eso te alcanza para un puro mamón nomás. O el buen dice, ya, ah, te han pasado 12 años por la cresta. Ya, vámonos nomás, démosle. ¿Ya? El, el samudio agarra, weón, y empieza a darle como guaraca. Que lo saborea a ese hombre ¿vale? Y de repente va ah, así Y el loco así como Oh ya Estoy cerca Vamos oh, y, oh, y, paf, oh, y termina bueno". El loco Pero queda feliz Feliz feliz Pero el loco El samuyo seguía dándole y, mmm, mmm. y el loco decía Oye loco Para Oye ya Estamos listos Ya por si acaso Estamos listos Y empieza como a pegarle en la cabeza Oye suéltame suéltame pues, bueno, la diuca bueno, <risa> Y el loco así, bueno, oh, y, se, y se cerraba la cuestión así, va, y, y seguía dándole y el oro bueno así, bueno, oye, pero ya, para, loco, para. Un profe oro, historia cualquiera. Un profe historia cualquiera, güey. Y salta el oro y dice, es que un 12 años es un 12 años, <risa> <risa> Bueno, bueno, profe. Bueno, bueno. <risa> ya, ya voy a contar el último. Ya, dale. Eh, llega un weón con gorro así con jockey, con eh, camiseta de los Lakers, collares de oro eh, y en un eh, brazo con un eh, tarro con pollo frito y en la otra con sandía yeah. y el otro le dice, oye ¿por qué mierda venía así, estamos velando a mi papá? y el loco dice, pero no había que venir de negro <risa> <risa> buena, buena <risa> le faltó el machete nomás, ahí? claro <risa> <risa> uh, yeah, yeah. Oiga, profe, en el bloque anterior eh, tuvimos un audio de, eh, Que se filtró del de colegio eh, My Flower The My Flower School Exactamente Que supuestamente había generado mucha polémica este audio Porque lo, la profe lo compartía, entiendo que en un contexto de, de alguien de confianza Con algún amigo, con algún pariente o algo así ¿verdad? Claro lo compartió supuestamente con una amiga uh -huh. eh, puta con esas amigas ¿para qué quiere una amiga <risa> <risa> en todo caso ¿Así, así después andan diciendo algo de esa cosa de la sororidad algo así la sororidad claro la dejaron claro. en evidencia la flaca y A se la flaca le, co chella, le costó la pega y el My Flower, por lo que tengo entendido parece que la pega eh, era bien remunerada pero cuenta lo que está pasando en casi todos los colegios chilenos claro yo, yo he conversado con colegas y me dicen que exactamente lo mismo que están chato porque tienen que entre eh, tener la cámara o el iPad que les puedan proporcionar o la tablet para grabarse a ellos mismos, aparte de responder las consultas que están en el colegio responder las consultas que están en la casa subir ese material eh, para que los que no se alcanzaron a conectar tengan, hacer una guía con respecto a esa clase, además para los, los niñitos que no se pudieron conectar ni que estuvieron en la clase pendiente y después corregir revisar todo eso están, están en algunos casos muy saturados los profes. Mire, yo entiendo el contexto de lo que dice la profe en este audio porque eh, bueno, en el colegio de mi mí... De mi hija pasa que están muy desorganizados con el tema eh, los mismos profesores están digamos pisando la cola eh, por, por decirlo así, porque no hay coordinación entre el tema de las clases online, de los niños que están ahí de forma presencial, el tema del horario eh, de las mismas clases, entonces la profesora mencionaba obviamente niños que se conectaban desde la casa pero que no están ahí, que ella no tiene manejo de eso que no puede claro. obviamente eh, manejarlo como cuando los niños están ahí presencial los cabros se pueden a jugar play, los cabros no escuchan, los cabros eh, a pesar de eso no, no pescan, entonces es difícil, y, es difícil la y, verdad. Y los que están ahí en, en la clase presencial deben estar picados porque los otros lo están entre comillas pasando bien, no están durmiendo o, o pueden hacer cualquier otra cosa. Entonces el profesor no va, no va a estar pendiente de todos como corresponde. Claro. Y esto Yo no y, sé y si... se, va, y se van rotando y turnando también, entonces es como re complicado el tema. Usted qué que cacha más que, el tema el chile, de, esto, ¿no? eh, de, de, de esto, profe, eh, ¿será como el año pasado esto? que la mayoría de las personas o la mayoría de los papás decían que los niños estén en clases online y a pesar de que se saquen las notas que se saquen los van a hacer pasar igual, porque sí. el año pasado fue prácticamente así Sí, no, este, este, este año también va a ser prácticamente perdido, lo único que van a querer mandar a los cabros chicos a clase van a ser los papás que no tengan cómo dejarlos en la casa y tengan que salir a trabajar, claro entonces el colegio se va a transformar más que nada en una guardería, bueno siempre fue, para que estamos con cuestiones, el concepto de la guardería siempre estuvo como instalado, o sea, el cabro chico al colegio y la mamá y el papá salen a trabajar y ahora que el cabrón chico está en la casa no hayan que hacer. Sí, po. es que también es como eh, chocante encontrarse con esa nueva realidad, por decirlo así, por, por, por tener al niño estudiando en la casa, porque por un lado se entiende el tema del profesor pero también se entiende el, te el, el, el lado del cabrón chico que está estudiando, que en la casa no se concentran eh, en el tema de los estudios No, no a pescar No pescan Mira, a ver Muchas veces Para qué estamos con cuestiones Con un curso de 44, 45 cabros Tampoco vienen a pescar No, claro O sea, yo creo que esta Era la oportunidad Que tenía Chile como país Para haber decretado Que no pueden haber Por ejemplo Más de 20 alumnos Por, por clases, Por sala uh -huh. Eh, Haberlos separado a todos, eh, no sé, pues si hacía falta, se construían un par de colegios más en las en la regiones más grandes y, y decretar en el fondo que eh, no existen más los cursos de 40, que es un, no es por dónde ap que aprendan así. O sea, no, lo la verdad, que hacían antiguamente grande, los profes era maratónicos. Claro, cursos grandes siempre han sido sin, eh, sinónimo de poco aprendizaje, entiendo claro. yo porque el profesor no puede hacer su clase eh, más personalizada, estar pendiente de todos los alumnos como correspondería, como debería eh, si tú tenías, no sé, pues 15 alumnos en una sala de clase, obviamente, tú podías hacer un, una clase más personalizada eh, atendiendo a cuáles son los, los rasgos que tengan esos alumnos, claro entonces, yo creo que aquí se farrearon la gran oportunidad. El Ministerio de Educación también no eh, no iba a ser tan terrible para los sostenedores el aumentar y la subvención, que ganaran la misma plata que ganaban con 40 que con 20. Los locos iban a acceder igual. Si no creo que ese fuera el problema. Hay colegios que están votados, que prácticamente sí, no por. tienen alumnos. Y hay otros que están sí, eh, llenos. Entonces, se podía, Pero... sí se podía. ¿Usted cree que también por el tema de los momentos de los casos tengan la justificación, en este caso el Ministerio de Educación, para dar pie atrás con el tema de las clases presenciales? Y es que mira, en la medida que las comunas van a ir entrando en cuarentena, que van a ir entrando, yo creo que el, este día lunes van a va, va a haber noticias de que muchas comunas de la región más van a entrar en cuarentena los colegios no van a poder funcionar claro. entonces va a pasar igual que el año pasado que vamos a pasar casi todo el invierno en cuarentena yo calculo que va a pasar eso ojo. y que lamentablemente pucha los, los locales que se están recién levantando no sé por los comercios los restaurantes van a tener que volver a cerrar trabajar solo con delivery va a ser súper eh, penca porque se están recién levantando <risa> Sí, pues, bueno, ojalá que no lleguemos a tal, pero bueno, por cómo se está dando el escenario, eh, pareciera que vamos para allá. Sí, porque tendríamos que estar todos vacunados, que sería lo, lo ideal, que, que la vacuna avanzara rápido. Sí, pues. el, el tema de la vacunación para obtener la, la inmunidad de rebaño que tanto se, se necesita. Oiga, profe, ha echado unos videos chistosos en redes sociales. Mm -hmm. eh, un hueón que tiene un ojo más arriba y otro más uh -huh. abajo dice: La vacuna no tiene ningún efecto secundario. Así que, la vacuna, se... sí, vacuna sí, se se <risa> Otros que decían así como: el, La vacuna no tiene ningún efecto secundario y salía hablando en ruso. Claro. O, o volviendo al comunismo, así. <risa> <risa> con el himno de la Río Soviética de fondo. <risa> no están implantando microchip, profe, microchips, profe. ¿Tiene que, que decían que, que la vacuna tiene microchip y que... Sí, bueno quieren controlar a todos Sí, claro vacúnense, vacúnense sí, gente pues. no, no hay problema, es seguro ¿Y si, y, y si tiene microchip, usted sabe que podríamos ver eh, televisión desde nuestros cerebros, por profe Y podríamos contratar Rolandino y PTV que es la nueva forma de ver televisión ¡Qué maravilloso sería eso, hombre! Sería maravilloso, ¿eh? <risa> Porque tiene más de 7000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes, adultos y más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 De ver televisión. Excelente ¿Sabes lo bueno que tiene también tener a Ronaldino? Uh -huh. Es que muchas veces uno está perdido con alguna cosa, así como oigan, ¿dónde dar el partido, por ejemplo hoy día de Cristian Garín? Ah, lo van a dar por ESPN3, ah, lo van a dar por tal canal ya, el canal número tanto, listo, va entonces tú ahí tenés ya una comunidad que se arma de servicio postventa, venta claro. en el cual toda la gente estamos ahí participando constantemente y diciendo oye, van a dar tal película o están dando tal cosa, sobre todo en oh. eventos deportivos Y el soporte es inmediato, inmediato, o sea si tienes algún problema, alguna inquietud, alguna consulta Rolandino te responde el tiro Sí, sí, sí que hágale con confianza Hágale con nomás Gracias y vimos la final del de, campeonato nacional Exacto, sí, y como colocó lo se salvó Good. Ahí Viste los jugadores después de de la llegando todos en Ferrari? <risa> también ¿Con un está ese meme. Sí, está ese meme muy bueno también. <risa> sí, sospechoso ahí <risa> sí, fue partido malo, pero malo el partido, eh. No, malísimo, malísimo. Pero bueno, se salvó con lo colito. Si no, yo creo sí. que los sí me hubiesen dejado más la caga todavía. Sí, sí, ahí hubiera estado más, más complicada la cosa. Sí. Oye, mira, me acordé de una cuestión, nada que ver, ¿Eh? nada que ver. ¿Eh? Pero me acordé, no sé si supiste tú, que había un personaje que eh, eh, en Puente Alto se comió, e eh, incomprobable, incomprobable, ¿Mm? se comió uno de estos anticuchos. Que venden en las calles, ¿cachai ahí? Ya. Y el loco empezó a sentirse mal, le empezó a doler la guata, para la cagada, si mal. El loco tiene que ir al hospital. ¿Mm? Y en el hospital al loco le encuentran que tenía un chip en la guata. Ya. Le sacan el chip. Y era de un perrito que había desaparecido en maipú, weón. <risa> <risa> Así que cabros, cuidado con los anticuchos que comen. <risa> a lo que estamos llegando, profe. Sí, weón, la cagó. <risa> Como te digo, es incomprobable. Mm, pero yo escuché esa noticia en algún lado. No tengo idea dónde, pero es sospechoso. Si usted ve que ya no quedan perritos en la calle, es sospechosa la cuestión. ¿No era venezolano el tipo? No, no sé si era veneco o haitiano, pero... <risa> pero para allá iba. Sí, bueno, yo sé que los haitianos comen gatitos. Sí, bueno, sí. eso sí, pues, están dentro de su menú. Sí, sí, sí. Y no es chito, o sea... No, sí... no, sí, es ¿verdad? Están dentro sí. de su menú. Sí. <risa> Así como los coreanos crían perros. Sí, pues. <risa> ¡Wow! Eh, Oiga, profe, ¿y en esta respuesta. nueva temporada vamos a tener recomendaciones? O? Obvio que sí, pues Don Station vamos ¿Sí? a tener las mejores recomendaciones eh, y voy a partir con, con una recomendación que, que voy a colgar de, de, de nuestro gran amigo Fanchop que, que le mandamos un saludo. Un saludo. Saludo a Fanchop. Eh, voy a recomendar una obra de, anima, de animación japonesa. Mesh. Un anime. Un anime, sí. sí. Es mundialmente famoso. Se llama Chingiki no Kyojin. O los amigos, así para los amigos, ataque de los titanes, el attack of titan. Ah ya, por ahí nos vamos entendiendo ¿no? el primer claro. nombre que pillo ¿Por, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque está en la temporada final, en el episodio 14 de 16, o sea, se está terminando y estamos todos así como ah, ¡Oh, ¿Qué va a pasar? ¡Está terrible buena! ¿De qué trata? Trata de que eh, existe un, un pueblo que vivía en una muralla Entonces esa muralla se construyó muchos años atrás Para, para mantener alejados a los titanes Que los titanes son como oh, humanos muy altos Que como que no tienen voluntad y que se comen a la gente Entonces, esta hora parte Cuando decía que había pasado mucho tiempo que los titanes no atacaban Y te muestran nuestros tres primeros protagonistas Atacan los titanes de repente ¡Pah! rompen el muro, dejan la cagada entre los titanes y los titanes comienzan a comerse a la gente y en el primer capítulo nosotros vemos cómo nuestro protagonista ve cómo su madre muere de una forma bastante cruel por así decirlo ándale ándala os así eh, no cuento más para no hacer más spoilers bueno lo único que puedo decir es que este muchacho quiere venganza entonces se alista como a, a las tropas que tenían que atacar a los titanes son temporadas eh, cuatro temporadas ya que esta es la temporada final vamos en eh, aproximadamente van a ser 80 capítulos en, en, entre todos ¿Mm? y es una de las series más completas eh, mejor realizada que me ha tocado ver eh, motivante, tiene unos capítulos que son pero maravillosos, eh, es una serie bien adulta, no, no contiene estos clásicos criterios que a veces tienen ah, algunas no tiene animación? esos criterios de las animaciones japonesas de, que de repente sí, sí. llegan a molestar esas cuestiones, ¿eh? sí sí pero no esta es una bastante seria eh, con un trasfondo muy importante, un trasfondo político eh, cuenta una historia muy está muy bien con la historia, así que eh, como digo, no quiero hacer spoiler, pero Quedan solamente dos capítulos para que termine Y ahí... Ah, esperando que, que salga algo bueno De hecho, está cerrando mucho mejor, por ejemplo, que Game of Thrones Game of Thrones cerró como el forro ¿Sí? Sí, la serie es buenísima Pero las últimas dos temporadas en verdad son malas Y los últimos capítulos en verdad fueron vergonzosos No, acá no, acá todo está cuadrando Todo a la perfección Todos todo se, se están tomando su tiempo para desarrollar esto tranquilamente Y estamos ansiosos Ansiosos para ver qué, qué es lo que va a pasar con Eren Con Mikasa, con Armin Que son los protagonistas de nuestra historia con Levi, imagínate que en Japón inauguraron una historia de Levi Ackerman, que es uno de los protagonistas, uh -huh. y en Argentina están eh, juntando firmas para sacar una estatua de Perón y colocar una estatua de Levi Ackerman Buena. a ese nivel. A ese nivel buena <risa> así que la serie es pero total completamente recomendable la puede encontrar obviamente en rolandini ptv aquí estamos con cosas ahí ah, está la excelente. serie completa sí, si no la quiere ver ahí la puede encontrar también en anime flv crunchyroll y en su página de anime jk anime su página de anime favorita que pueda encontrar usted excelente pero buena, esta, profe. lo recomiendo verlo en idioma original uh -huh. subtitulado al, al español buena buena porque de verdad, vale, de verdad vale la pena. Vale la pena. De hecho, sí, miren, en la primera temporada tiene 25 episodios, la segunda temporada 12, la tercera temporada tiene 22 episodios y la cuarta temporada va a tener 16. Ah, ya. Así que Cada episodio, más o menos, de cuánto tiempo? 22 minutos. Ah, no, no son tan tan largos los episodios. Claro, 24 si incluimos los opening y los ending. Que claro. A veces no me gusta a mí mucho ver los opening y los ending porque. No, como aquí que los viendo repetido realidad. uno puede adelantar sí. ahí o claro, omitir intro. Uno puede ver uno, pero estar claro. mamándoselos todos no. No. <risa> no. <risa> Buena, profe. Así que esa es mi recomendación para esta semana. Y usted, Don Station, ¿qué es lo que nos trae? Mire, profe, yo les traigo dos cositas. Eh, y me voy a pasar para su lado, para el lado oscuro. ¿ya? ya. Porque primero que nada les traigo una recomendación de un documental de Netflix. Que yo lo vi en vacaciones y la verdad me pareció bastante interesante. Que se llama El dilema de las redes sociales. O El dilema de las redes, también está así. De eso es El dilema, se llama en inglés. El... Eh, el documental trata de cómo nos ha afectado a todo este mundo moderno el tema de eh, estar todos hiperconectados del tema de cómo nos afecta también de adrede eh, la comunicación eh, a través de redes sociales sobre todo Facebook y e, eh, lo que es Twitter Cómo esto también está ultra manipulado para que nosotros seamos unos meros peones en las decisiones que ellos toman, y también para que estemos pegados siempre, ya sea al teléfono, al computador, o pendiente a este, a esta cuestión de, de redes sociales. Cómo nos venden los productos sin que nosotros nos demos cuenta, y cómo también le va afectando a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes, sobre todo a los niños. Espérate, ¿le ofende? ¿Cómo? ¿Le ofenderá a las nuevas generaciones? Al, yo creo que el documental a lo mejor sí. pero Porque todo le ofende. ¿Ah? Todo le ofende. No, claro, si todo le ofende. La, la generación de cristal. Sí. Pero está muy recomendada, por ejemplo, para el, los papás. Y también para verla con eh, niños y en familia. ¿verdad? Porque es un documental que te... Te explican muy bien eh, las cosas, cómo se hacen, eh, así de manera muy muy práctica. Eh, hay declaraciones de mucha gente que trabajó en varias eh, empresas de, de informática o, o en esta misma empresa de redes sociales que dicen cómo se hacen las cosas. Y la verdad es que eh, es, un, es un llamado a atención, es una alerta para, para lo que se viene y para lo que se está, digamos, maquinando. O, o más que nada para, para, ¿cómo decirlo? para darse cuenta del de poder que nosotros mismos le estamos entregando a este tipo de redes sociales porque la verdad es que son empresas multimillonarias multimillonarias o sea, y aquí fundadores... hablamos de facebook, de google, de esa empresa de... O, o hay empresas atrás aparte de ella no hay empresas atrás o sea por ejemplo las mismas empresas que ponen sus auspicios ahí eh, otro tipo de, de empresas, la verdad es que como le digo es muy muy recomendable el, el, el documental eh, el documental está eh, disponible en netflix ¿eh? está en inglés, está en español y también obviamente en Roland y PTV. excelente ¿Ya? Así Excelente. que esa es una recomendación. Y lo otro que iba a pasar, más que nada, una visita así como rápido: de que eh, los premios basta, que son como los. Globo de oro, por decirlo así, eh, que se dan en Inglaterra, eh, se atrasaron porque primero se iban a hacer en marzo y ahora se van a hacer en abril. ¿eh? Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo importante acá? Que estos premios, si bien también le dan eh, premios a categorías de eh, películas, adivine quién está nominado con 13 nominaciones. 13 nominaciones. Uh -huh. eh, Mulan. No, de presa. Digo, aparte de películas. <risa> ah, un actor. No. ¿No? serie Videojuego videojuego, no me digáis que de lazo fast 2. De lazo fast 2 con 13 nominaciones. <risa> <risa> <risa> Eso es lo importante, pues, profe. <risa> con 13 nominaciones, ah, como ah, mejor miércoles. juego, eh, mejor animación, eh, mejor diseño, eh mejor eh, juego, eh, logro artístico y un sinfín de, de nominaciones que esperemos que se, se los gane Mitch, así que Mitch, Mitch. la fecha la vamos a estar dando en nuestras redes sociales porque también está sujeta a cambio por todo este tema de la pandemia, pero también están eh, nominados los actores de, de The Last of Us a los premios Dafta, ojo que en, eh, el, el, en el primer juego ganó Ashley Johnson un juego un, un, un premio BAFTA por su actuación en, en The Last of Us 1. Va a ver si la repite entonces Sí. sí, pues vamos a decirlo si repite Así Aunque que esas son mi, mis recomendaciones <ríe> para pa esta eh, ¿Sí? pa este primer capítulo. Mira, los premios Oscar eh, ¿Mm? es el día 25 de abril. Yo creo que podemos hacer algo ahí... El problema es que en YouTube, por ejemplo, te botan al tiro, te lo botan al tiro las transmisiones. Va, vamos a ver si, si podemos engañar al copyright ahí. El... Sí, ahí va, hacemos algún artilugio. Sí. Eh, pero va a ser raro este tema de los premios Oscar, porque obviamente va a ser como online, no va a haber una pompa tan, tan grande. Y también las películas que están nominadas o pre-nominadas. Cuánta bueno, nomina por loco. No sé qué categoría, la verdad. Y bueno, aves de presa. Yo le, le oh. propongo, profe, que para la próxima semana venga eh, preparado con esas películas. Si quiere, obviamente dar la recomendación a dar en Es que, que todavía sepamos. no están la. Es que lo que pasa es que todavía no está la, la nominación oficial. Entonces, ah, okay. Cuando esté la nominación oficial, o sea, son están preseleccionadas nomás. Ya. Yeah. Entonces, la nominación oficial, ahí, ahí vamos a venir con las películas y vamos a tratar de explicar y vamos a verla y les le vamos a contar. ¿Cuáles fueron? Porque por lo menos son siete películas para mejor película, valga la redundancia. Uh -huh. Entonces ahí hay que estar atento porque parece que hay algunas que están dando que hablar. No creo que ni Mulan ni Aves de Presa sea nominada para mejor película. No, ya, no la verdad no. Cerremos por fuera nos vamos. <risa> claro, si llega a pasar esa cuestión, no. no. claro. Que en verdad es. Ojalá que no. Malas. Qué manera de ser malas las películas. Güey? No, si son malísimas esas dos películas. Mira, malísimas. Otra película otra película mala. Wonder Woman 1984. Oye, qué mala esa película, loco. Todavía no la veo, profe. No la veáis no perdáis tu tiempo. En verdad es ¿No? muy mala. Es un, Pero, profe. Un guión es, sin sentido. Ah, no me importa. La <risa> Sí, con faldita. Igual. Mm, sí, sí. La veo pero, en puti, pero ni si si si subtítulos. Claro, pero ni siquiera sale tanto. Y, uh, sí, no, sí, bien mula. En verdad está muy mal hecha la película. El guión, como, el guión es como el forro. Está mal construido, no. no. Algo vino el tráiler que no me pareció muy interesante. O sea, no me pareció que, que encajara mucho. Es que no con, tiene ni una puta lógica. O sea, con la que, primera película. Sí, la, eh, es un golpe feo también que le dan al entre comillas como el feminismo por así decirlo Ajá. porque imagínate en Wonder Woman 1 esta loca se enamora de un loco que había visto ¿cuánto? ¿una semana? sí ya pues pasa el año hasta 1984 y todavía está pegada con él pues. <risa> o sea no conoce a nadie más entonces bueno, hay minas así en todo caso pero pero igual, pues está, está loca está loca <risa> ¡Arranquen! bueno que calgado que no claro no. no creo que muchos no arrancarían no y, y la trama como se va desarrollando tampoco tiene una, una, una lógica coherente el clima que es, es malo y aburrido fome eh, no sé verdad desperdiciaron una oportunidad el chileno, muy grande Pascal hay que apoyarlo. Sí, sí, actúa bien el gallo, nada que decir. Sí, pero, pues. pero la película es mala. ¿sabes? Ah, oiga, <risa> lo que se me había pasado. Mm -hmm. eh, bueno, yo creo que a esta altura todos los fanáticos saben, pero eh, la serie de The Last of Us la va a hacer HBO este año, y entre el actor principal, que va a ser de Joel, eh, está Pascal, pero Pascal. Ah, qué buena. Así que se ganó el, el protagónico. El, el único drama es que uno ya sabe lo que va a pasar, pues entonces... Mire, Ahora, ¿cómo te no... lo van a mostrar a lo mejor? Yo creo que obviamente va a ser diferente al eh, contexto del juego Sí, va a estar muy basado ya. Pero eh, igual nos van a mantener entretenidos Porque va a ser el mismo director que hizo Chernobyl Ah, bueno, ya yeah. Entonces podríamos Pero tener ahí la ser una de que la serie también? va a ser buena ¿Va a ser una miniserie o va a ser una serie? Creo que va a ser una serie Le van a tratar yeah. de exprimir lo mayor posible a, al juego pero si no, si es una miniserie, mucho mejor Así se explica, obviamente, el contexto del juego de, ma de mejor manera Ya, porque al loco Chernobyl, le quedó espectacular No, Chernobyl no, es una miniserie No sé si aguantaba para más capítulos Chernobyl, la verdad No, no, yo, yo encuentro que de Principio a fin, Chernobyl es una obra maestra. Sí, pero quedó preciso, o sea, no, sí. no hay que colocarle nada más, no hay y... que, porque el otro era meterle relleno nomás. No, no, lo demás es meterle relleno, no se necesita más. Y eso, profe, estamos llegando al final de nuestro primer capítulo de la segunda Excelente, temporada. Excelente, hemos vuelto gente. Hemos vuelto. Que, al que no le gusta que no nos escuche, Lero Lero. Pero si escúchenos, por favor. La... Por favor, sí, pues. escúchenos. No. <risa> <risa> compártalo, si le gusta este programa, compártalo con su su amigo, sí, conocido. Bueno, si no le gusta el programa el mundo. compártelo igual así le juega una buena broma a alguien, claro, otro lea, <risa> sí, este programa que esté entero bueno, si no le gusta el programa claro se lo comparte a alguien que le tenga mala pero sí, compártelo bueno. igual entonces vamos a estar sacando extractos <risa> de este mismo programa como secciones más cortas Uh -huh. Y esas también van a estar eh, siendo subidas a YouTube para escuchar como lo, los mejores momentos, los extractos de cada, de cada capítulo Por supuesto, por supuesto sí. Y eso vos, pues, profe, estamos llegando al final agradecido de la gente que aún nos sigue, que nos escucha Sí Qué fiel Sí eh, Vamos a intentar esta segunda temporada hacer, como les decíamos, eh, cambios para que sea todo más, eh, más mejor como dicen por ahí exacto ¿Sí? así que eso y el humor negro que tir tiramos tantos días eh, es debido que hay tanto tonto grave en este mundo que, que se ofende y se enoja por todo Condecide. eso va a ser un tema de conversación después más adelante profe Sí, miren, solamente con decirles que en internet encontré una tesis de humor negro de la Universidad de Chile, de la Facultad de Artes, Departamento de Teoría de la Arte. Sí, Ah, pueden analizarla. Sí, A ver qué existe tal. una tesis para optar al grado licenciado en arte en mención teoría e historia del arte de Álvaro Luna, del año 2013. Hicieron una tesis sobre el humor negro cabro. O sea, sí, Interesante. encontraban que habían <ríe> estudios inútiles. <ríe> <ríe> Este, yo creo que debe estar dentro de los primeros lugares. Bueno, Chup, la, la verdad, ver. la verdad. Le voy a echar una revisa para ver si, si es tan inútil o no como se ve. Pero sí, tiene por. 119 páginas, así que revíselo y nos trae sus apreciaciones pronto. Sí, vamos a ver qué, qué pasa acá. O sea, es un muchacho. Un saludo grande a todos. Muchas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos la próxima semana acá en Capital de los Simios. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. chau, chau, chau, chau, chau.